Voy a quitar, y tus secretos los voy a cuidar. No te voy a fallar. Ah, ah. A mi lado no te va a faltar. Seguridad y el miedo desaparecerá. Ah, ah. favorita mientras los colores se opacan al negro te voy a besar ah, ah. que podamos vernos solo con las manos y sentirnos solo con los labios te voy a besar ah sabré, ser tu acompañante, tu amigo y cantante, y velamos con el miedo en cada paso, de en los zapatos, no soy tan bueno pero hago lo que puedo no será fácil